necesidad de compartir un examen con otros profesores puedo compartirlo a través de commons commons es una herramienta que funciona como base de datos de actividades tareas módulos exámenes que los maestros quieran compartir con otros profesores de la institución Así que para compartir este examen con otros profesores lo que tendría que hacer es escoger el examen, en este caso escogí el de operaciones aritméticas y del lado derecho en los tres puntitos voy a darle clic para encontrar la opción que dice compartir a Commons. Dentro de Commons me aparece si es un recurso previamente compartido, no, es la primera vez que lo estoy compartiendo. ¿Quién puede usar este recurso? Ponemos todo el tecnológico de Monterrey, puede encontrarlo. Eh, tipo de contenido, no lo tenemos que seleccionar, no queremos ni que sea una plantilla ni que sea un libro de texto. En licencia, aquí hay diferentes tipos de licencia. Yo en este momento voy a escoger atribución Share Alike. Aquí podemos modificar el título en caso de que lo queramos. Una descripción para saber qué contenido tiene este examen. Puedo hacer etiquetas. En imagen Puedo poner una imagen que yo quiera o puedo buscar una aquí. Y en el grado, pues, ¿para qué grado estamos definiendo este examen? Una vez que lo compartí, simplemente tengo que pasarle a los profesores este nombre de examen y ahora todos podrán encontrar mi examen en Commons. Un maestro a quien le pasaron un examen nada más tiene que ir al botón de Commons, Busca el examen, por ejemplo, voy a buscar examen de prueba, que es uno que había subido. Okay. Entonces, hay varias formas de saber qué es el que estoy buscando. Primero, tiene el nombre que estaba buscando. Segundo, tiene la imagen que me dijeron que iba a tener. Y tercero, aquí viene el nombre de la persona que lo hizo. Al darle clic, también me va a desplegar las preguntas que contiene el examen. Entonces, es otra de las formas en la que me puedo dar cuenta si es el examen que necesito importar en mi curso. En este caso, ustedes pueden buscar este examen. Es un examen de todos los tipos de preguntas que hay en Canvas. Y pues cada una de los tipos de preguntas está representado en un ejemplo. Si es lo que necesitan, si este es el examen, le dan clic en importar, descargar y solamente tienen que escoger en cuál de estos es en donde van a poner el examen, dónde lo quieren importar, a lo mejor necesitan este examen para este curso y este curso, solo lo necesitan en este de acá, entonces es eh, esa decisión de ustedes dónde lo necesitan, yo ahorita se lo voy a poner ahí a este de adaptación y en la parte de abajo dice importar al curso. Una vez que le ponen importar al curso, simplemente hay que entrar al curso que ustedes pusieron, yo en este caso puse adaptación, actividad diseño y en la sección de evaluaciones, ahí encontrarán su nueva importación.